Gracias a deputación por dar oportunidades a un machismo de las canciones darlle visibilidad. Las mozas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Yo pago dinero como a otra mujer. Mi vida es mía. Yo llevo toda la vida creyendo que a cosa más fermosa que existe es a loita por la igualdad. ¿eh? Estoy muy cansada y falta de ter que ceder, así que si se quiere asirarme, digo yeco a voz, ainda ronca por lo solo que no me apetece moito. Ella no era nada inferior a su compañero. Ella quería ser libre e autónoma, así que abandonó el paraíso por voluntad propia. En consecuencia, Dios una en un demo. Llega un momento de enseñar las cartas y e permítome un endeble sorriso. Sobre los meus dedos rebordan dos as en más dos reis. Solo podría igualarme, e eso ya es una victoria. Con una pequeña reverencia burlesca agrego, los grandes cambios no se de un día para otro, sino a pasos peguerrechos. Elas fueron capaces de contarnos otro relato, de cambiar o conto, de cambiar o conto. Y a mí, pues, emociona pensar... Al aloita por la igualdad, está más viva que nunca. Vos se y vos sobre esa prueba, valentía, lo que me es un juego para mis agonías. Así es mi vida, no quiero tu apatía, tampoco la avería